A ver, y sigo siendo azul. Va, me lo aviento. Manche, me voy a cuidar. Ándale, qué porterazo, papá. No. ¡Ah! un gol ah no casi vientos, vientos vientos ay casi meten una yo me quedo aquí papás denle denle denle denle a ver si es cierto ay dios ay dios ay dios ay dios ay dioses Ay dioses, ay dioses. ¡Hora! ¡Ah! Oh. <risa> Perdón. A la madre de voy a ir agarrando a mi cota! ¡Ah, la no, madre! ¡Muero! ¡Ah, la.! Aún así quedaron un buen de tiempo, no manches. Va, va, va, va. ¡Hora! Deja de tenerme! Just... Ya, ya ganamos, ya ganamos, ya no tienen Ya no tienen, ya no tienen cómo hacer nada Esos hombres, oh, ya tenemos dos Ya tenemos dos Ya tenemos tres No manches, ya École, école, papá, cuánto vamos aquí. Vamos, vamos, vamos. Sí puedo, sí puedo. На no, Okay, okay, y aquí tengo otro espacio para mí, ya aquí ya puedo perder, eh, ya perdí esto. 6 Adiós, oh 7 ¡Oh! ¡Quedé! ¡Quedé! ¡Winner! ¡Fui el último en quedar! ¡Ya gané! ¡Ah! Chicos, acabo de ganar en Fall Guys. Papá, papá, papá, acabo de ganar en Fall Guys en directo y lo acabo de grabar ¡Ah! ¡Ah! tengo una cosa que de un pigeon que perros? ¿Qué perros? ¿Qué perros? ¿Qué perros no manches ya sí la gané pensé que era que tenía que agarrar una corona o algo miren ahora soy un pájaro imprimir pantalla Vamos a compartirlo en Twitter y en todos lados, papá. En todos lados.